saludos cordiales el día de hoy vamos a aprender a instalar nuestro programa de corte y eh, denominado Syncmaster entonces para lo cual vamos a tener que introducir nuestro usb ya copiado nuestro programa o a su vez eh, en la caja viene nuestro cd con nuestro número psn que es el cual nos va a ayudar a activar nuestro nuestro programa Syncmaster Vamos a abrir el programa y nos va a aparecer así. ¿no? Ok, vamos a comenzar de nuevo. Y vamos a tener en esta pestaña. Vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Recuerden que esto funciona bien en Windows 10. Windows eh, 11 no se podrá instalar en su totalidad en ciertos equipos. Vamos a poner donde dice install software. Vamos a poner español. Vamos a poner acepto. Y esto es muy importante. Aquí tenemos uno que dice psn. En donde vamos a copiar el código que tenemos en nuestra caja de Syncmaster. Todo va a depender del de modelo que nosotros tengamos. ¿no? Ahorita yo voy a poner... 1 ya, y vamos a poner acepto el acuerdo. Vamos a escoger eh, o a dejarlo por default donde se va a instalar. Eh, muy bien, eh, una vez que estamos de aquí en la parte de milímetros, vamos a poner siguiente. No se olviden de tener activado esta opción que dice Install Cutting Plotter USB Driver. Y bueno, vamos a darnos aquí en la parte donde dice Foison CCD Tool 2. Únicamente aquí lo que ves que me sale como Foison Tool 2. Ya, entonces le vamos a dar Foison Tool 2. Debe ser porque no le tengo ahorita asignado o conectado el plotter de corte. Vamos a poner el siguiente, instalar, y el plotter de corte se va a empezar a instalar. Y le vamos a dejar en su tiempo. ¿no? Recuerden que esto únicamente se puede instalar en Windows 10, Windows eh, 7 y de pronto en Windows XP, pero no es nada aconsejable. La mejor versión que nos eh, funciona este software es en el Windows 10. Y Recuerden que si vamos a hacer cortes largos y cortes grandes, la computadora tiene que tener unas características buenas. Eh, vamos a poner ver las características de nuestro equipo ¿no? es, una, es una Intel Core i 5 séptima generación de 32 GB de RAM con esto nosotros vamos a poder hacer troqueles sin ningún problema ya que los troqueles lo que nos come es la memoria RAM vamos a poner aceptar ejecutar al momento de terminar con la instalación ¿ya? y vamos a poner finalizar Aquí nos aparece el tema de, de los drivers. Vamos a poner extraer. Siguiente. Acepta este contrato. Siguiente. Aquí está, ¿no? Ponemos finalizar. Y ahí como tal ya terminó la instalación de nuestro software. Y este se empieza a abrir si sí, aquí se nos demora mucho en abrir lo único que hacemos es reiniciar la computadora por eso es fundamental que la compu en lo posible sea, eh, esté restaurada para que pueda fluir de mejor forma y no nos dé eh, problemas al tener que realizar varios cortes vamos a poner aquí a activar activar y ya tendremos nuestra, nuestro programa activado y bueno, para los que son nuevos, eh, por primera vez van a instalar este software. Les va a pedir un correo electrónico y lo ponen dos veces. Eso lo guardan bien y no se les tiene que perder. Ya, aquí vamos a entrar a documentos. Vamos a entrar a documentos. Listo y aquí vamos a tener ya pues nuestro software, aquí tenemos varios diseños en el que podemos trabajar y lo interesante de este plotter es que no necesariamente para cortes el diseño tiene que estar dentro de la hoja también puede estar en la mitad o afuera pero para troqueles sí tiene que estar dentro de nuestra área de trabajo ya, aquí nosotros nos va a iniciar en milímetros y vamos a poder cambiar en centímetros. Esta es nuestra hoja de trabajo. Vamos a poner 90 por 100 metros. 100 centímetros, perdón. Entonces, este va a ser nuestro... Nuestro... Nuestro hoja de trabajo. Entonces, seleccionamos los dos. Y si queremos más ponemos duplicado y únicamente vamos arrastrando. Y lo lógico en este sentido sería de que nuestro diseño ya lo traigamos listo desde eh, ilustrador. Para que no tengamos ningún inconveniente en el tema de cortar. Ya que aquí se nos puede hacer eh, doble línea si le damos de más duplicado. Y lo que va a hacer el plotter de corte es cortar dos veces este mismo objeto. ¿ya? Y eso es lo que no queremos. Muy bien, eh, posteriormente vamos a asignar nuestro plotar, nuestro cortador de plotter que esté bien posicionado. Vamos a poner un diseño cualquiera, ya sea uno de estos o simplemente de igual forma un cuadrado. Ya. Entonces vamos a seleccionar, nos vamos a ir aquí a la parte de archivo, eh, cortado o plotear. Cola de vinilo. En este caso me va a saltar un error porque no tenemos eh, conectado como tal un plotter de corte. Aquí nos sale la imagen del plotter que reconocimos al principio. Entonces aquí me dice el trazador, o sea el modelo del plotter de corte actual es un Foison Tool 2. Ojo que tiene que estar en direct eh, con port. Y aquí me está reconociendo un trazador en el puerto número 1, pero no es en realidad a ustedes les tiene que aparecer como COM3, COM4 o 1 eh, en el cual esté conectado vamos a verificar listo ya, aquí tenemos todos los Foisons que ven, nos venden eh, de la marca foison muy bien y aquí nos vamos a ir únicamente al tema de de hecho vamos a borrar este de aquí y vamos a coger este diseño vamos a ir a la, a la cuchilla para poder eh, plotear nuestro plotter de corte o sea nuestro diseño que es lo interesante es que aquí veamos que nos deja cambiar nuestro Di, nuestra hoja de nuestro ancho de papel ¿no? nuestro ancho de papel en un vinilo de corte es de 1.22 también tenemos materiales como 1.27 y si tenemos nosotros un plotter de 1.60 vamos a poder trabajar con un plotter de 1.57 Ya. y aquí se nos va a escalar nuestro diseño incluido las medidas es decir que esto tiene 87.44 de ancho de, y por un largo de 21.52 centímetros Siendo así que aquí nosotros podemos darle un, un nombre. Y si quiero que esto lo haga 35 veces. ya Y si quiero esto eh, pegar detrás de un acrílico para que no lo puedan sacar. Vamos a poner en reflejar. Y quiero que observen cómo se da la vuelta. También eh, si quiero girar. Nuevamente quiero volver a girar. Reflejar. Ya y aquí vamos a poner eh, cortar todo y aquí nuevamente vamos a poner en cortar proceder al corte y vamos a poner sí, y el plotter va a empezar a cortar y obviamente ya esté puesto el punto de origen esas son unas eh, herramientas básicas también tenemos el tema del troquel que funciona, vamos a ver Aquí en la manzana tenemos nuestro diseño, seleccionamos, vamos a crear contorno y aquí se nos activa esta línea azul. Y aquí tenemos nuestro esquema o la obturación y vamos a poder meter un poquito. Aquí podemos ver cómo el, el esquema para el proteo se va a meter un poquito. En lo personal, siempre comenzamos por acá abajo porque es muy mínimo lo que se va a, a, a meter. Tenemos el tema de huecos. Si tuviéramos una imagen con hueco, ponemos aceptar. Nuevamente nos dirigimos a la manzana, segunda manzana. Y aquí, como podemos ver, ya nos crea nuestro archivo. Podemos guardar como imagen, PDF, local. Si es que vamos a imprimir una impresora local... Pero de preferencia siempre guardar como PDF. Podemos guardado. Le vamos a dar nuestro nombre. ¿Ya? Acá ya se me abrió. Pero cuál es la diferencia? Es que nuestro plotter de corte genera unos puntos aquí. Nos va a generar ciertos puntos aquí. Y nos va a generar una flecha acá. ¿Ya? Recuerden que esta flecha y estos puntos son los que necesita nuestro plotter de corte. Vamos a tener estos puntos. ¿Ya? Es decir, esta flecha... Va a ir hacia nuestra persona, hacia nosotros. Y la cuchilla, la cuchilla tiene que caer en el medio de este punto. Ponemos origen y el plotter lo que va a hacer es reconocer esto, esto. Después va a ir a este, a este, va a regresar a este y va a empezar a troquelar nuestros diseños. Siempre y cuando nosotros pongamos esto hacia nuestra persona vamos a poner en cortado y aquí me indica que tengo que poner el, la cuchilla en el punto que les dije en la mitad de este punto pongo siguiente y el plotter va a empezar a cortar una vez que acabe vamos a poner en hecho y esos serían los pasos básicos para utilizar nuestro plotter de corte espero les guste y, y nos vemos en otro video.